nos acompaña Junior, Junior Tineo es el director, eh, director de la defensa civil de Duarte, director eh, provincial o municipal, regional. Regional, eh. regional, director regional de la defensa civil de Duarte. Con él vamos a hablar acerca del operativo preventivo para las fiestas navideñas que cada año se hace y que estos muchachos de la defensa civil tienen una participación eh, principal, así es que Adelante Junior, buenos días, buenos días placer Junior. de tenerte acá como siempre, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes Y bien como comentaba, pues el operativo navideño que inicia cada año eh, Este año inicia el 23, al mediodía, y termina el domingo 26 en su primera etapa En su segunda etapa inicia el 30 de, de diciembre y finaliza el día 2 eh, no hemos estado enfocados trabajando en un plan operativo, por instrucciones de nuestro director ejecutivo, donde vamos a instalar puestos de socorro en diferentes puntos estratégicos en toda la provincia de Duarte para atender las necesidades de nuestros ciudadanos cuando estén saliendo a las festividades con sus familias en el campo, en la ciudad, etcétera Junior, eh, ¿ha habido algún cambio en los protocolos que se siguen eh, para festividades, eh, por ejemplo, en este caso navideña, Semana Santa, con el tema del covid ¿Qué, ¿Qué instrucciones le han dado a ustedes? Por ejemplo, si pasa alguna situación, eh, un accidente, una situación o, o una persona se pone mala en plena vía. O sea, esas labores que ustedes deben de hacer combinadas con la situación de salud que tenemos. ¿Ha habido algún cambio? Sí, mira, los protocolos de, de, de atención a emergencias médicas o de trauma, cuando refiere a accidentes de tránsito, han cambiado. Ha cambiado nuestro personal, está entrenado en manejo de pacientes biocontaminados para utilizar todo el equipo de protección de seguridad protector facial, lente de seguridad, guantes, mascarilla. En algunos casos, eh, tal vez si lo requiero sospecha de que uno de los pacientes haya tenido eh, alguna enfermedad de efecto no solamente COVID, sí si tienen otro tipo de enfermedades. Ok. Mm -hmm. Francis. Es eh, interesante, ¿qué cantidad se desplega de personal entre personal de la entidad y, y cooperadores? ¿Cómo le llaman? Eh? voluntario voluntarios. la palabra voluntarios ¿Qué personal, Mira, qué cantidad han desplegado? Pregunta. Nosotros para el operativo navideño eh, estamos contando alrededor de unos 408 voluntarios en la provincia de Duarte, que van a estar diseminados en los diferentes puntos de socorro. A nivel nacional, unos 8.000 o 9.000 voluntarios estarán desplazándose eh, también en puestos de socorro. Esto es lo que están activos en la institución. Hay un personal voluntario que son pasivos, que ellos tienen compromiso, trabajo, son profesionales, y se unen al operativo contamos alrededor de unos 5.000 voluntarios a nivel nacional que también se van a sumar en este operativo de Navidad. O sea, que estamos... Es decir, que con personal fijo y voluntario hay una, un número importante. Exactamente. Más de 1.000. Má, bueno, a Pero nivel provincial. a más de 5.000 que se estarán uniendo a operativo operativos. A los 8.000 fijos. Lo y 8.000 fijos. Fijo. Sí. Excelente. Aparte de los 8.000 fijos, cuando hablamos 8.000 fijos hablamos a nivel nacional. Y con ah, respecto a, la, a, la, a, a su capacidad de respuesta equipo y demás. Mira, nosotros la Defensa Civil de la provincia de Duarte, eh, por instrucción de nuestro director ejecutivo, licenciado Juan Sala, y nuestra gobernadora, hemos estado trabajando todo un año completo, no solo en capacitación y entrenamiento para aument aumentar la capacidad de respuesta de nuestro personal, también equipamiento. Poco a poco hemos querido, eh, hemos estado adquiriendo equipamiento. Es más, somos la única provincia fuera de la sede central que tenemos un equipo para responder en caso de manejo de materiales peligrosos. Junior. preparamos todo un equipo para responder en ese mismo sentido del equipamiento estructura, ustedes tenían una situación en el local, no sé si ya se trasladaron eh, que cuando llovía uh -huh. usted que usted a ustedes eh, eh, eh, había que ir a sacarlos en yola había que ir a rescatar a ustedes ¿cuál es la situación actual del local de la defensa civil? Mira, actualmente tenemos el problema de inundación okay. hemos hecho algunos eh, algunos arreglos para que sea mínimo okay. pero estamos en espera de la construcción y habilitación de nuestro nuevo local ¿Dónde? Que gracias a la gestión del licenciado Franco y Romero, que okay. nuestra gobernadora Xiomara Cortés, eh, la construcción del nuevo local de la defensa debe estar frente al estadio, promes, promese, promes, creo que agua de agricultura. Eso fue una gestión de nuestro senador y nuestra gobernadora. Es decir, que tendrán un local en me me mejores condiciones. No solo mejores condiciones, vamos a contar con un local que cumple con todas las características para una institución de servicio y de respuesta ante emergencia. Eh, junior, eh. En el caso de los muchachos, los voluntarios y el personal que trabaja con ustedes, en ese sentido me gustaría eh, que recibamos, y la gente que nos da orientación, de la captación de los jóvenes, si reciben alguna colaboración o pago, ¿cómo se maneja la institución en ese, para motivar? Eh? Me gustaría el mensaje y que orientes en ese sentido. Sí, mira, la, el, nuestro personal voluntario, primero vamos a iniciar motivando a, a, a los ciudadanos, a los jóvenes que, que se integren a la defensa civil. Nosotros nos reunimos cada viernes a las seis y media de la tarde en nuestro local. Los invitamos a participar. La defensa civil se ha venido transformando bajo la gerencia de nuestro director ejecutivo. Nuestro personal voluntario en ciertas ocasiones va recibiendo incentivos, como por ejemplo, ya nuestro personal voluntario cuenta y va a contar con un seguro de salud. Que no contaba, cuenta con un seguro de vida. En algunas ocasiones eh, con la gestión de nuestra gobernadora con la gestión de nuestro director ejecutivo y nuestro senador, eh, le llegan bonos, raciones. Eh, hay diferentes, podemos decir, ayudas que gestionamos para que nuestro personal voluntario pues en su necesidad se le pueda cumplir. ¿Qué requisitos necesitan para eh, pertenecer a la defensa civil? ¿Qué, qué, qué, con, qué debe de contar el, el joven? Debe ser mayor de edad. En caso de ser extranjero y dominicano, lleva sus, copia de su cédula. verdad de, de, de, de gozar, eh, gozar de su condiciones físicas, porque somos una, somos una institución de rescate, que hacemos mucho esfuerzo sí. físico, pues, y, y acercarse a la institución, no importa el nivel educativo. Allí te vamos a dar oportunidades. Nosotros como institución, hecho, ya hemos hecho acuerdos con Infotec, okay. hemos hecho acuerdos con Intec, para que en el próximo año, eh, nuestro personal voluntario no solamente vaya a aprender de rescate, primeros auxilios, eh, evacuaciones, sino también si desea hacer un curso de refrigeración. Se capacita. Cap manejo de computador, paquete de oficina, office. La idea es sembrar en la vida de, de, de estos jóvenes, de hombres y mujeres, que dedican su vida y su tiempo a la institución. Bien, pues, eh, de manera final, Junior, vamos eh, a volver a, a la parte de las Navidades. Hoy estamos a 20, dos fines de semana largo, viernes, sábado, domingo. O sea, eh, ¿qué decirle a la gente, a la provincia? Bueno, a la ciudadanía las la invitamos que por favor respetar las, las limitaciones de, de tránsito, uh -huh. las, las indicaciones cuando estemos pasando un puesto de socorro, bajar la velocidad, transportarnos con las luces encendidas, no tomar alcohol cuando vamos al volante, no usar el teléfono cuando vamos al volante. Vamos a regresar a casa, sanos y sábados, todos los días. Que nuestra familia en esta fiesta de Navidad nos espera Y eso, y los jóvenes que, que estarán en esos puestos de socorro, que están dejando de ese día de compartir y estar sí. con su familia, claro. están allí para ayudarlos están allí para ayudarlos, cuando usted esté pasando por un puesto de socorro vamos a, a respetar las limitaciones de seguridad, vamos a, a hacer que toda esta efectividad sea de manera segura. Junior, eh, con relación a, a los motoristas, sabemos que la mayor, la mayor cantidad de accidentes se producen precisamente en personas en motocicleta, eh, al, a, ¿el Intran ha tomado alguna medida con relación a esto? ¿Ustedes eh, tienen algún, algún plan para... ¿Evitar los accidentes de motoristas? Con relación al Intran, es un tema que pertenece ya a la institución uh -huh. del Intran. Nosotros en la semana, el miércoles, vamos a tener la reunión del Comité Provincia de Mitigación y Respuesta. Entonces, Cada institución estará presentando eh, su plan, el plan para bien. el operativo en navideño. Ya el Intran ha ido tomando medidas porque ellos en su momento pasarán la información a la prensa. Con relación a la defensa civil, nosotros vamos a bandereo, vamos uh -huh. a entregar brochures, vamos a, en algunos lugares vamos a instalar lo que es... un carpa de, at de atención prehospitalaria que en caso de que algunos eh, motoristas se deslice intoxicación por el corporalismo y tú puedes sacar esa carpa y va a un médico con una ambulancia para reportar ok perfecto muy bien amado muy bien entonces al final para recapitular un poco el tema de las recomendaciones a la gente que va a celebrar eh, cero alcohol o por lo menos digo, mientras yo, conduce ni, si va a conducir claro. y si va en grupo de familia decine un conductor Exactamente. Tú sabes que hay, una, hay unos grupos de amigos que cuando salen juntos designan un conductor, ese no toma ese día. Y cada vez que salen, cada vez que hacen una actividad, deciden por uno diferente y se van rotando. Exactamente. Tú ves, o sea, el, el conductor designado se llama. Entonces tú sabes que siempre tú vas, aun cuando tú tomes, el que va a manejar va a estar sobrio. Eso es una práctica bastante interesante. Eh, muy bien. Eh, yo pienso que el asunto de eh, cero alcohol, el asunto de prudencia en la calle, en, la, en, la, en el manejo del vehículo, ¿verdad? Respetar ¿Qué o, qué a los muchachos, respetar a los voluntarios y al personal de, ah, sí, de, de claro, la claro, de claro, defensa. Claro, claro, respetar al personal. Como persona, tú dices, ¿no? Nos... son muchachos que abandonan claro. lo que hace todo el mundo ese día para dedicárselo al resto de la ciudadanía. Y eso es una labor muy loable. No, no, exactamente, y tomar medidas con la ingesta de, de, de alcohol, de los alimentos para evitar tratamientos o intoxicación alimentaria. Sí, también. Tener todo con medidas y prudencia. Sí. Tengan cuidado con el puerco. Hay que echarle limón.